¿De qué va Whiplash? La respuesta parece simple. Un joven y prometedor batería se inscribe en un competitivo conservatorio donde sus sueños de grandeza son guiados por un instructor que no se detiene ante nada para realizar el potencial de su estudiante. Esto es la sinopsis que nos da IMDB. Pero en verdad, esto es la superficie, lo que se utiliza para venderte la película. Es como si dijéramos que el cuento de La libra y la Tortuga trata sobre una carrera entre ambos. Es verdad, hay una carrera. Pero se pierde el mensaje. No hay que burlarse de los demás, ni subestimarlos. Así que, realmente, ¿de qué va Whiplash? Para responder completamente a esta pregunta, primero tenemos que conocer al autor de la obra, Damien Chassel. Se basó en su experiencia personal para escribir esta historia. Cuando iba a secundaria, él quería ser batería. Y tenía un profesor como Fletcher, una persona muy exigente con sus alumnos. Hasta tal punto que el propio Chassel admite en una entrevista que cuando tocaban frente a un público, le daba igual lo que ellos pensaran, Solo se preocupaba de la opinión de este profesor. Cosa que se llevó a la película muy bien. No solo en su guión, también en la propia dirección. En el escenario, las demás personas son un bulto casi un decorado. Aquí solo importa Andrew y Fletcher, y de eso va la película, sobre la relación entre estos dos. Pero esta frase está vacía por dentro, no me transmite la moraleja de la película. ¿Qué tiene esta relación de especial? ¿Es algo paterno-filial? ¿Están enamorados? No. Andrew quiere ser grande, y Fletcher quiere que Andrew sea grande. Y su forma de ayudarlo, expresionándole, forzándole de una forma casi militar, Fletcher quiere la perfección. Pero no solo quiere la perfección, quiere algo más que eso. Porque para Fletcher lo importante es que el alumno sepa lo que está haciendo bien. No quiere dudas. Busca personas 100% seguras de lo que están haciendo a robots. Chassel dijo en una entrevista que quería que se hablase sobre cómo de lejos es muy lejos. Si realmente merecía la pena pasar por todo con tal de llegar a la grandeza. ¿Y qué es realmente ser grande? Cada uno tiene una respuesta a esta pregunta. Pero no es de lo único que quería hablar también. The challenges of musicianship, but the ways that that can bleed over into cruelty, into suffering, and inhumanity, um, and fear, dread. In a weird way, this movie is a love story between you know, these two people. It's a very twisted, sick love story, but it is kind of, it does operate in that way, in the sense that it hinges. On their and the ups and downs of that Se utilizan tropos y síntomas de lo que sería una relación de pareja tóxica, el abuso físico y mental, el alejarse de sus seres queridos para presentar atención exclusivamente a la otra persona y el dejarlo para después recaer gracias a que el abusador muestra su faceta más empática para después volver a lo mismo. Se utiliza esto a favor de favorecer el mensaje ya discutido, pero también para mostrar el tema común con todas las películas de Damien Chazelle: cuánto estás dispuesto a sacrificar por tus objetivos. En The First Man, se sacrifican vidas humanas con tal de llegar a la luna. En La La Land, se sacrifica una relación para que ambos puedan tener éxito profesional. Y aquí, se sacrifica por completo la vida personal y salud mental con tal de llegar a ser como Fletcher quiere que Andrew sea. De tal forma que Andrew, al final, obtiene lo que busca, pero no lo que necesita. Una historia la cual tenga un protagonista saludable tiene que conseguir lo que necesita. Lo que quiere es más secundario para él. Pero, ¿a qué me refiero? Cuando construyes al protagonista de una historia, habitualmente le das un propósito. En el caso de Andrew, su propósito lo que quiere es ser un gran batería. El personaje sabe lo que quiere, pero lo que necesita Andrew es aprender a valorar su vida personal, ya que puede ser grande sin pasar por Fletcher. Una historia puede terminar con las dos cosas resueltas, con tan solo una o ninguna. Estudio Blinder tiene cuatro vídeos fantásticos sobre este tema, que os recomiendo si os interesa, después de ver este vídeo, claro. Como veremos al final, Andrew consigue lo que quiere a costa de no conseguir lo otro. Y es que ningún personaje sabe lo que necesita al principio de la narración. Durante el transcurrir de la historia, debe ser él quien vea que algo está mal consigo y que necesita cambiarlo. Pero está cegado, ni siquiera cuando está con la abogada es capaz de ver la inhumanidad de los métodos de Fletcher. Está en un constante estado de negación del cual no quiere salir. Esto le impide cambiar. Pero claro, si no te cuentan nada de esto y eres ajeno a cómo se escribe una película, lo más probable es que te quedes en la superficie, que no está en absoluto nada mal ni mucho menos, pero puede llevar a malos entendidos. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo de jazz y en la música en general? Yo no soy nadie para hablar sobre jazz. En cambio, Adam Neely sí que está capacitado para hablar de ello, ya que es un músico de jazz y sabe cómo funciona este mundo por dentro. Os dejo el link en la descripción a su vídeo, junto a otro de Alvinch, que más que un análisis es una crítica, pero voy a rescatar una cosa concreta que me parece adecuada. Una película realista sobre la experiencia educativa musical universitaria sería una película que nadie sobre la faz de la Tierra querría ver. Una película puede ser realista, pero no tiene por qué serlo. Se llama Suspensión de la incredulidad, que es básicamente aceptar que un conejo y una liebre pueden hablar y van a llegar a un acuerdo para competir en una carrera. Entonces llegamos al consenso que se modifiquen ciertas cosas de la realidad con tal de favorecer la narrativa. En las películas de acción hay balas infinitas, hasta que están a punto de disparar a un aliado. Aceptamos que los 10 segundos que le quedan a la bomba para estallar sean 5 minutos para nosotros, pero podemos irnos a cosas más generales que se aceptan en todas las películas, como que entre lugar y lugar no haya ni un segundo de diferencia, que 5 meses pasen en un corte, o que Joey se pueda permitir vivir en ese apartamento en Manhattan cuando no tiene trabajo. Todo esto es a favor de la narrativa, para agilitar procesos y crear tensión. Una de las quejas que los dos muestran es que en la realidad cada trompeta tiene su propia melodía. No se dice primera, segunda y tercera porque sea una de la jerarquía realmente. Pero en el mundo de la película, lo es porque aporta a la mentalidad que tiene Fletcher de grandeza. Una película tiene que ser verosímil, no realista, ha de establecer sus normas y cumplirlas. En el caso de que no se cumplan, tiene que ser por un motivo interno que tenga sentido. Si no, puede llegar a sacar de la película. La queja principal realmente es porque hasta que salió Soul, esta era la única representación actual del jazz en el cine. Y aunque pase en la actualidad, no es actual. Lo que pasa es que no pretende ser una representación fiel de la realidad objetiva. Pretende ser una representación de lo que sentía su autor subjetivamente en un punto de su vida. Volvamos a cuando he dicho que Fletcher quiere la perfección. Aquí me voy a centrar en el subtexto. ¿Qué es el subtexto? Es lo que están queriendo decir sus personajes. O dicho de otra forma, lo que pretenden transmitir. Eso sí, tenemos que saber el contexto de la escena para entenderlo. Voy a utilizar como ejemplo algo que he sacado del vídeo que tiene This Guy Edits sobre Whiplash. En la escena del tempo, Fletcher exige a Andrew que le diga si estaba a tempo o no. La indecisión sobre cómo estaba tocando enerva a Fletcher. Pues como él mismo dice, Now, either you are deliberately playing out of tune and sabotaging my band, or you don't know you're out of tune, which I'm afraid is even worse. Lo más seguro es que no estés de acuerdo con esto. Yo tampoco. Pero lo que importa es que sepamos esa información para lo que viene. Una prueba para poner al límite a Andrew. Primero le dice que se adelanta, luego que se atrasa, y va subiendo el tono hasta que le tira la silla. Entonces empieza a preguntar si estaba yendo rápido o lento. Andrew no sabe contestar, porque en la realidad, nuestra realidad, estaba bien. Entonces es cuando llega la violencia. La tensión va aumentando, Andrew cada vez está más tenso, la violencia es física y psicológica. Cuando ha terminado con Andrew simplemente continúa con la clase con otra batería, diciéndole que practique más. Esto es la superficie de lo que pasa. El subtexto está junto a la frase que he dicho antes. Fletcher quiere a músicos que toquen bien y sepan en todo momento que lo están haciendo perfecto. Por eso pone contra las cuerdas a sus alumnos, quiere asegurarse de esto, y ahí está el subtexto. En el mismo vídeo que he mencionado, hay un comentario sobre una supuesta escena en la que Fletcher hace esto a un alumno, y este seguro de sí mismo le diga que está a tempo. Con esta respuesta Fletcher sonreiría, y lo veo pausible, tiene sentido con su personaje. Pero como dice una respuesta a este comentario, esto lo habría hecho humano. De hecho, el guión hay escenas que se llegaron a rodar y humanizaban a Fletcher, pero por este mismo motivo no las pusieron en el corte final. Pero tenemos algo parecido a esto en la última escena de la película. Antes del subtexto, contexto. Fletcher invita a tocar a Andrew en su nueva banda. Las canciones son las mismas de toda la película. Andrew se presenta, supuestamente hay mucha gente importante entre el público. Llega el momento de tocar y Fletcher anuncia una canción de la cual nunca se había hablado antes. Andrew está devastado, lo hace fatal, casi lo deja. Pero cuando está abrazando a su padre, su mentalidad cambia. Este es el punto donde Andrew se convierte en lo que Fletcher quiere, un robot. Y no solo eso, también está decidido a tomar las riendas del concierto. Se sienta en la batería y empieza a tocar. Fletcher parece querer echarle, pero Andrew persiste. Ahora es él quien lleva a la banda, y no Fletcher. Lo hace perfecto, pone todo su énfasis en la batería. Después de toda la angustia y tensión de toda la película, esta escena te mantiene al borde del asiento, esperando la reacción de Fletcher. Es suspense en estado puro. Durante toda la cinta solo ha dicho cosas buenas para mentir al protagonista para utilizarlo para más tarde, debilitarlo y minarlo moralmente. Parece que tanta presión está dando sus frutos, pero no sabemos exactamente lo que pasa por la mente de Fletcher. Aparte de Fletcher, el padre de Andrew contempla a su hijo tocar. Su mirada es de terror. Comprende que ha perdido a su hijo. Andrew se ha separado por completo de su vida personal. Ha fallado en lo que necesita conseguir. Por parte de Fletcher parece haber conseguido un gran batería, pero nunca se sabe. Todavía no sabemos si le gusta cómo está tocando. Con cada persona que hablo de esta película se menciona un plano. Dura apenas uno o dos segundos. Pero la liberación que sientes no se puede describir con palabras. Representa el final de todo un arco de personaje. De la única aceptación que va a tener Andrew a lo largo de toda su vida. Y la única que va a tener en cuenta realmente. Lo que lleva buscando toda la película. Fletcher mediante una mirada expresa su aceptación hacia Andrew justo unos segundos antes de terminar la película.